Buenas tardes amigos y amigas del programa Te a la Mañana. Este es un programa especial, un programa extraordinario porque tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, doctor Gustavo Porras, que tenemos el honor de recibir acá en esta red de TVs comunitarias de Brasil que va a ser transmitido, por lo tanto, para Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis y Recife. También cuenta con la participación de la radio Manawa desde Porto Alegre. Tenemos aquí conmigo, además de mi presencia, haciendo el papel de, de ancoraje y de ancla, tenemos el periodista... Moisés Correa, director de la TV comunitaria de Río de Janeiro y también el periodista Paulo Miranda, presidente de la TV comunitaria de Brasilia, la capital de Brasil. Muy buenas tardes, doctor Gustavo Porras. Un placer, un honor, una alegría poder hacer ese puente con la Nicaragua sandinista. Buenas tardes, buenas tardes hermanos, hermanos Paulo, Moisés, Beto, hermanos todos y buenas tardes a todos los televidentes de esta gran red y cadena de televisión comunitaria. Para los nicaragüenses, para los sandinistas y para el gobierno de Nicaragua. Realmente es un placer estar en comunicación con tantos hermanos de Brasil. Y donde hemos tenido mucha cercanía, mucha solidaridad. Queremos agradecerle esta posibilidad. Doctor Gustavo, la primera pregunta va dirigida a los 42 años del triunfo de la Revolución Sandinista, completado ahora el 19 de julio. ¿Cuál es el balance que se puede hacer y el mensaje que la Revolución Sandinista, que sigue viva, envía a toda la humanidad en sus sueños, en sus proyectos y en sus conquistas? Claro. Yo quiero, hermano, que eh, estemos claros que la Revolución Sandinista, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, es la resultante histórica de una lucha del pueblo nicaragüense, de una lucha de eh, siglos del pueblo nicaragüense. Tenemos que recordar que nuestro pueblo primero luchó contra, como todos los pueblos de América luchó contra el colonialismo europeo en este caso en Nicaragua contra el colonialismo español después conjunto con Centroamérica logramos la independencia y posteriormente en todo ese proceso pues fueron apareciendo nuevas situaciones de intervenciones e injerencias basta recordar que una de nuestras principales fiestas patrias es la victoria de la batalla de San Jacinto, donde nosotros enfrentamos a el filibusterismo norteamericano, a los filibusteros yanquis. Enfrentamos a William Walker, que incluso llegó a tener la osadía de dirigirse como presidente de nuestro país, es decir, era un yanqui que se dirigió. ...presidente de Nicaragua. Entonces, así podemos traer la historia... ...hasta el siglo XX, 1912... ...nos matan al general Celedón... ...en una lucha de resistencia... ...y posteriormente ya vinieron los años... ...de 1927 a 1933... ...que es la lucha del general Sandino... ...nuestro inspirador, nuestro guía, nuestro líder... ...que logra sacar a los yanquis de este país en 1933, en 1934 es asesinado por traición, los traicionaron a través de la traición, buscando la paz, buscando la paz, asesinan a Sandino, pero no sabían que Sandino iba a inspirar a este pueblo hasta llegar a un 19 de julio de 1979, con el triunfo de la revolución popular sandinista, no sin antes una lucha de 19 años del Frente Sandinista fundado por Carlos Fonseca y otros compañeros. Entonces, cuando vemos 19 de julio y cuando estamos hablando de estos 42 años, estamos hablando de un momento que es la resultante histórica de todo un proceso de lucha del pueblo nicaragüense que cambió realmente la eh, situación de este pueblo de la historia de este país y por eso nosotros los sandinistas hablamos de 42 años de revolución y hablamos de etapas de la revolución tuvimos la primera etapa en la cual el hermano Beto Almeida ya nos eh, dijo que estuvo por aquí en los años 80 una etapa donde comenzamos a querer llenar las aspiraciones del pueblo nicaragüense y está claro, ese ejemplo es un mal ejemplo para el imperio. Y lo que comenzó a hacer es desarrollar una guerra de agresión que vivimos durante esos 10 años. Posteriormente vino una etapa de resistencia a la restauración eh, somocista, nosotros le llamamos la restauración somocista, pero era la imposición del neoliberalismo como una nueva forma, y la segunda etapa de la revolución que es desde el año 2007 a la fecha. Entonces, son estos 42 años, no los podemos ver eh, eh, fuera de ese contexto y realmente cambió la historia porque sentó las bases de una nueva Nicaragua, una Nicaragua basada en la autodeterminación, el no injerencismo, el respeto al derecho de los nicaragüenses, al derecho a desarrollarnos como país. Ese es el significado, es un significado histórico que queremos transmitir y que está claro que está sometido a la contradicción original, porque nunca dejaron de vernos, como el pequeño país en el centro de América con una posición estratégica, con un gran valor geoestratégico y además con una distancia de unos cuantos kilómetros entre el Caribe y el Pacífico. Es decir, la posibilidad que siempre vieron del paso del de Caribe al Pacífico, dicho sea de paso del Atlántico al Pacífico pues ya cuando estamos en situaciones más allá del Caribe eso es y eh, sigue la lucha aquí estamos los nicaragüenses aquí estamos los sandinistas, está el pueblo de Nicaragua resistiendo y continuando la lucha ahora en una nueva dimensión hermanos, por eso yo valoro los nicaragüenses valoramos esta posibilidad de comunicación, porque ahora estamos con nuevas armas, en una nueva dimensión, con, enfrentando nuevas estrategias, que son armas muy poderosas, como es el arma de la desinformación, la mentira y eh, el ataque eh, mediático a nuestro país. Y aquí estamos junto a ustedes. Muy bien. Eu queria chamar a participação do periodista Moisés Correa, se necessário, eu hago a tradução para o doutor Porra. Moisés. É, boa tarde a todos, é, boa tarde aos que nos assistem. Eu quero saudar os telespectadores do canal 6 do Rio de Janeiro e do canal 12 em Brasília, que estão ao vivo é, fazendo essa entrevista histórica com o doutor Gustavo Porras, presidente da Assembleia Nacional de Nicarágua, que eu saúdo e estou muito contente em poder fazer-lhes alguma pergunta. Quero dizer que quando na juventude eu participei, não, nunca fui a Nicarágua ainda, mas pichei muita rua no Brasil todo, saudando a Revolução Sandinista, Beto, você é, passe isso para ele. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Está claro que a Nicaragua es alvo de una campaña de descrédito por la gran media internacional. ¿Cómo el pueblo nicaragüense reage a eso? Yo le traduzco, doctor Porras. Sí. Pues él dijo que en la juventud ha pintado mucho, muchas paredes en defensa de la revolución sandinista. Y que nunca fue a Nicaragua, pero siempre ha soñado... En, en la defensa de las ideas de la revolución. Y la pregunta que hace es que está muy claro que Nicaragua es hoy algo blanco de un ataque mediático, de una gran media corporativa internacional. ¿Cuáles son los impactos que esos ataques han tenido internamente en el pueblo de Nicaragua, en la sociedad nicaragüense? Claro. Esto no nos remonta, bueno, en primer lugar me siento muy contento y emocionado de que el compañero Moisés Correa haya participado en este proceso de defensa de la revolución que se da en todos los países, aunque eh, no hayamos tenido la dicha de que estuviera en nuestro país. Pero de corazón estamos juntos, estamos luchando. Eh, realmente esta nueva situación en, del uso de los medios de los grandes medios que hacen eh, conexión con el uso de las redes y con el uso de plataformas para desprestigiar, para desacreditar y para mentir alrededor de determinados temas, esto nos pone o nos impuso un reto. Y esto me lleva necesariamente a hablar para que... El pueblo de, de Brasil que nos está viendo y todos, eh, eh, recordemos, me lleva a hablar de lo que sucedió en el 2018. Se fueron creando desde tres años, claro, cuando uno va, va para atrás y vuelve a ver, se fueron creando una cantidad de plataformas, eh, se crearon grupos de los diferentes redes sociales, grupos de, de Facebook, grupos de Twitter, etcétera, todas esas redes sociales, y fueron desarrollando cierto grado, o un grado importante de fidelidad de los eh, usuarios de estas redes. Claro, ustedes hacen una red de que se compran y se venden cosas, y a través de ella comenzaba a trabajar, eh, pues se dan esas transacciones y significa de que si efectivamente se ofrece algo que se encuentra es que es una red que tiene algún grado de credibilidad pero la intención, el desarrollo, el financiamiento, el mantener eso, el crear robots lo suficientemente en cantidad suficiente para multiplicar una noticia falsa se fue probando, se fue practicando, y yo recuerdo eh, que la primera prueba ni siquiera fue como la conocimos nosotros con el caso del incendio en la Reserva Indio Maíz, que comenzó un ataque brutal en términos de medios, diciendo de que el gobierno sandinista no estaba haciendo nada para proteger la Reserva Indio Maíz. La primer prueba la hicieron con una situación de un eh, secuestro de un niño en una zona de nuestro país, fronteriza con Honduras, en Chinandega, de que, y comenzaron a crear pánico diciendo que el secuestro que se había hecho, que al final resultó que no era porque el niño andaba con unos familiares, era para hacer tráfico de órganos se dieron cuenta que eso impactó hermanos se dieron cuenta que eso impactó tanto porque al día siguiente la asistencia a los colegios se redujo en un gran porcentaje en un gran porcentaje por qué porque el padre de familia tuvo miedo tenía miedo que su hijo fuera a la escuela en medio de esas circunstancias. Y aunque después se haya aclarado, la policía haya eh, explicado de cómo se había dado la situación y, y todo ya no era posible. Es decir, tardó en que la gente recuperara la confianza. Eso inmediatamente nos dimensionó cómo pueden ser usados. Después lo, es, es, es estas redes y estas situaciones porque además con un gran medio o un medio escrito y, un, y, y, y tirando noticias internacionales pues se completaba todo el ciclo y la, el impacto en el estado de ánimo de la, de la gente después se dio lo de Indio Maí el incendio y después ya vino lo relacionado con el INS. y cuando se da la primer protesta que es una protesta como todas las protestas organizadas, puestas en, en, en acción impulsada, etcétera estas mismas redes fueron usadas para anunciar un muerto la muerte de un estudiante que no existió, que fue el día 18 si ustedes revisan el día 18 de abril no hubo ni un fallecido, pero sí en las redes apareció la noticia de que había fallecido un estudiante, no fallecido, de que el gobierno, que la policía había asesinado a un estudiante que no existía, era una noticia falsa. Pero naturalmente que impactó en el sentimiento, en el pensamiento y creó una reacción que después desencadenó con un plan bien establecido situaciones que fueron explicados. Eh, eh, a propósito, me estaba acordando con lo que decía el compañero Beto, eh, yo personalmente le expliqué a la gente de la CIDH esta cosa. No, ahí había una predisposición clara, de entradita no había... Investigación, lo que había era ya una sentencia dada y cumplieron su, su, su misión. Es decir, no aceptaron ninguna ocasión y, y ellos traían un, un, un norte establecido. Ahora, todo esto, hermano Moisés, eh, naturalmente lo que generó fue una situación de inestabilidad emocional de opiniones en un primer periodo de mucha confusión de mucha eh, eh, realmente de mucha confusión y, y, y, y naturalmente de contradicciones en el seno de la población porque había una gran trampa la gran trampa y yo no me canso de expresarlo era que el gobierno y no solo el gobierno que los sandinistas que estamos digamos acostumbrados a defendernos es decir, son años es historia de luchar en cualquier circunstancia reaccionáramos ¿verdad? en una forma explosiva y diéramos como resultado que esas noticias falsas se transformaran en una realidad. Uh -huh. Y entonces diera como resultado eh, víctimas, eh, muertos, porque entonces te estaban dando la gran noticia falsa de los eh, fallecidos y lo que querían era transformar en realidad. Y ahí es donde viene la cohesión del sandinismo, la importancia de la visión de un líder, ¿verdad? y el comandante Daniel, y el Frente Sandinista, dijo aquí tenemos que estar frío, no podemos salir, debemos de evitar, es más, en este país se demostró que eso era la correlación de fuerza a, a favor de ese golpe era ínfima porque en este país la policía pasó encerrada durante más de un mes, casi dos meses encerrada la policía es decir, acortelada y no, no, no hubo lo que se esperaba lo que deseaban lo que se esperaba eh, eh, eso no permitió ir demostrando que el pueblo fuera agarrando confianza y ir demostrando cuál era la verdadera intención de toda esa enorme falsedad. Claro que nos impactó, claro que nos, nos, nos, nos golpeó, golpeó al pueblo, vio esas terribles imágenes, porque además el otro objetivo del uso de, de esta situación, del uso de, de medios en forma... Eh, Agresiva, irracional, de conservar de, de falsedad, era meter pánico. Hermano, y realmente en un país donde está, teníamos 10 eh, años de tranquilidad, de paz, o más, de 10 años, nos venimos de una guerra que. Terminó en el 90, que fue eh, acomodándose en nuestro país a una nueva situación y no habíamos tenido mayores conflictos. Y los últimos 10 años habían sido de paz, de tranquilidad, de trabajo, con un crecimiento de 5.1 promedio anual en nuestra economía. Entonces, en ese país que de pronto se diera todas estas cosas y vieras en la... En la redes, en los teléfonos, en todos los aparatos eh, cómo los quemaban hermanos nuestros cómo asesinaban hermanos nuestros eh, porque los quemaban vivos y eso, eso los medios, los grandes medios nunca lo sacaron, eso la CIDH nunca dijo nada, se les demostró, ahí están los videos, aquí están las demostraciones, aquí están, eh, aparecían las personas diciendo y decir, ¿por qué me meten ahí en esa lista de muertos si aquí estoy? Aquí estoy vivo, eso es una mentira. Aparecían y se lo aparecían diciendo a Paula Brau y a la CIDH aquí estamos vivos, ¿por qué nos meten en esa lista? No, es que el plan estaba atrasado, el objetivo está trazado. Entonces el impacto que tuvo el uso de los medios, y claro, y la condena de los grandes eh, medios eh, corporativos, pues la condena total, porque claro, esto te mantiene en sosobre y todo, y en el mundo eh, eh, había solo un culpable, y en el mundo eh, había, había que responsabilizar, cosa que vimos hace poco, también, recientemente, una nueva edición, eh, con nuestros hermanos cubanos en el mundo había que responsabilizar a alguien, ¿a quién? El, al objetivo, y el objetivo era la revolución popular saldinista era los saldinistas, era Daniel ¿verdad? como evidentemente el objetivo en el caso de Cuba es la revolución cubana es decir, aquí hay nadie dice que son 60 años de bloqueo yo admiro y recuerdo que son 60 años de bloqueo, ¿y cómo es posible que vengas a decir a esta hora de que es el gobierno el culpable igual hicieron con nosotros en la propia situación, entonces el impacto fue muy grande realmente es criminal el uso de los medios en esta forma es, es imperdonable y, y en este pueblo y la revolución logró con mucha inteligencia, con la conducción del Frente Sandinista y con el comandante Ortega al frente, ¿verdad? con mucha paciencia ir poco a poco poco a poco restituyendo buscando la senda de la tranquilidad, la paz y ahora nos enrumbamos nuevamente en la senda del crecimiento económico y nos enrumbamos nuevamente en la senda de la paz porque la paz realmente en Nicaragua eh, es el la principal el principal objetivo la principal reivindicación de todo el pueblo nicaragüense eh, por la paz es que luchamos esa es la verdad es la verdad es un pueblo sometido a una dictadura de 40 años del somocismo donde nos mataban a los que éramos jóvenes en ese tiempo o teníamos que andarnos escondiendo luchamos en una guerra de liberación de 50.000 muertos, luchamos una, contra una guerra de agresión de los yanquis fueron otros 50.000 muertos y continuamos luchando, entonces la paz es el mayor anhelo, el mayor anhelo y por eso nosotros no podemos resolver nada de las situaciones que nos se nos presenten con la violencia, si no tiene que ser en búsqueda de la paz, eso sí la paz tiene que estar acompañada de las leyes, de las leyes y el orden. Claro, lo que buscaban era eso, romper el orden y romper las leyes porque precisamente para eso es un golpe de Estado. ¿no? Ellos pretendían hacer un golpe de Estado para romper el orden constitucional y, y, y echar al traste todo pero fue enfrentado. De tal forma que este, este, este desde, la, desde el inicio de la Revolución este pueblo no es el mismo. Y después del 2018, tampoco es el mismo. Porque el 19 de julio, Moisés, el 19 de julio, Pablo, el 19 de julio, de el 2018, fue un nuevo triunfo. Nosotros triunfamos contra el somocismo en el 19 de julio de 1979 y en el 19 de 2018 triunfamos contra el golpismo. Es decir, volvimos a triunfar frente a la intención del gobierno norteamericano de destruir la revolución popular sandinista. Y el ardor sigue. Pablo, Moisés, hermanos que nos miran, el ardor sí, Ebeto. ¿Cuál es el ardor? Los derrotamos a los Yankees en 1856. Los pusimos en jaque a pesar de que con la nota Knox en 1909 sacaron a, al, al, al, al, al general de la revolución liberal, a Celaya, pero estaba ahí. Generales liberales, no estamos hablando, Sandino no existía No había nacido y estaba luchando y venciendo Después Sandino lo sacó de este país en 1933 Y después el Frente Sandinista Cambia la historia de Nicaragua con la Revolución Popular Sandinista En el año 1900, entre el 88 y el 90 se da otro triunfo porque nosotros logramos derrotar a la junta que era el instrumento de la intervención norteamericana en ese año, y llegar a los acuerdos de Estipula para, para llegar al 90, donde se dieron las elecciones y el Frente Sandinista por primera vez en historia de Nicaragua es el partido político que reconoce una derrota electoral y entrega el gobierno por unos resultados electorales. Y después entramos a luchar contra todo ese mar de medidas que nos vino encima, porque en, en Sudamérica, pues ya desde tenían 10 años de estar las medidas neoliberales avanzando, nosotros las recibimos de un solo, como una medicina que nos la dan de un solo, en vez de darnos una vez, una dos veces al día, por diez días, nos dieron toda juntas en un solo día. Lo recibimos eso en 1990, en adelante, con la señora Chamorro, del presidente, y quisieron quitar todas las conquistas y no pudieron. El pueblo con Daniel luchó en las calles, luchamos en las calles. ahí aparecieron... Nuestras organizaciones, el Frente Nacional de los Trabajadores, ¿verdad? la coordinadora social luchando en las calles junto con el Frente Sandinista, hasta que, que volvimos con aquella frase, acuérdense de aquella frase eh, profética del comandante Ortega que dijo, el Frente Sandinista va a regresar por la vía de los votos. Y así lo hicimos en el 2000 las elecciones del 2006 regresamos en el 2007 Entonces nos, no, y, y los derrotamos nuevamente en el 2018 y los vamos a derrotar el 7 de noviembre el 7 de noviembre los vamos a derrotar y, y seguramente tienen eh, preguntas alrededor de los aspectos estos de las elecciones y vamos a dejar sí, sí bueno, sí. eh, vamos a escuchar ahora el periodista Paulo Miranda, que es presidente de la TV comunitaria de Brasília. Paulo Miranda, adelante. Presidente, mucho gusto en conocerlo. Gracias por tu presencia en nuestra tela de televisión en Brasil. Y mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la Tele un canal de televisión que existe desde julio de 2005, y también de las TVs comunitarias, radios comunitarias en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Cuba, para garantizar la revolución sandinista. Gracias, Pablo. Gracias por la pregunta, porque me permite... Eh, sacar desde dentro de mi pensamiento y de mi corazón el agradecimiento, que tener un canal de agradecimiento hacia la, eh, los medios de comunicación que acompañan a los pueblos y que permiten romper ese terrible bloqueo y aislamiento. Ahora nosotros entendemos que cuando leemos la historia, y leemos los escritos del general Sandino eh, Sandino siempre buscó Andaba buscando cómo romper el aislamiento Claro, en aquellos tiempos lo hacía a través de en cartas Que mandaba cartas, comunicaciones Viajes que salía a, a buscar comunicación A decir su verdad Y, y lograba romperlo y claro, tenía per personas, personajes históricos a su lado, ¿verdad? batallando junto a él, incluyendo Faraundo Martí, ¿verdad? buscando cómo romper todo ese todo ese bloqueo. Y ahora parece mentira que con toda la capacidad tecnológica existente, el bloqueo sigue el bloqueo a la verdad continúa, ¿va? y los grandes medios mantienen ese bloqueo permanentemente, eh, eh, lo, lo bloquean con información, bañan con la información falsa, con la información, eh, digamos, manejada, con información eh, reconstituida, para sus intereses, bañan el mundo entero y, y vos te quedás sin vos. Y ahí en medio de todo eso hay un faro de luz donde los pueblos y los sobre todo los pueblos de Latinoamérica y del Caribe nos vemos, nos encontramos. Es Telesur, realmente. Es Telesur. Y ahí comenzamos a oír Cómo se van multiplicando las ideas, cómo, cómo se rompen, eh, y estaba, cómo se rompen esas terribles mentiras impuestas a través del viejo principio fascista, pues de miente, miente, miente, y algo queda. Y eso ese principio solo se puede romper con la verdad. Y para decir la verdad, para romperlo con la verdad, vos necesitas alguien que diga la verdad. Y yo estaba viendo precisamente ayer, TeleSUR es un programa que han venido repitiendo sobre los acontecimientos últimos en, en Cuba. Y, y, y estaba viendo que realmente, es decir, está clarísimo, es, es, es el mismo... El, el mismo formato la misma est eh, estrategia las mismas armas que han utilizado con, con nuestras revoluciones y con nuestros países y entonces la única forma que tenés es eh, quien divulga, quien dice la verdad quien eh, descobija la realidad de lo que pasa y por eso aprovecho esto a mí me parece que eso es, ese papel de Telesur eso es vital para los pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía es vital y ya no digamos y quisiéramos realmente eh, tener la posibilidad buscar la posibilidad de ir creando y eso ya es una cosa que se los quiero dejar planteado una comunicación porque creo que estas eh, televisiones comunitarias, estas redes de televis televisiones comunitarias, eh, nos, nos pueden servir enormes, sobre todo en los eh, países así como ustedes y en los países pequeños como el nuestro, donde eso nos puede permitir llegar a mucho más eh, hermanos, mucho más compañeros, mantener la verdad eh, totalmente posesionada, es necesario y esto que estamos haciendo aquí realmente para mí es eh, eh, una batalla que vamos a ir a ganar una batalla que vamos ganando una batalla por la verdad que vamos a ganar en todos los televidentes eso es lo que necesitamos hacer aquí hay cosas que que nadie las dice, solo, solo nuestros hermanos, nuestros compañeros, solo eh, medios de difusión y televisoras que tienen un interés comunitario, un interés popular, un interés de la verdad. Eso es lo único que nos puede ayudar y realmente eso es importante y necesitamos multiplicar esta experiencia que ustedes tienen. Y sin duda, pues... Eh, nosotros tomo eh, aprovecho de, pues estoy emocionado porque aprovecho la oportunidad para el reconocimiento y más que me di cuenta que aquí están hermanos que han sido fundadores de Telesur darles el agradecimiento por parte del de pueblo de Nicaragua por parte del Frente Sandinista por ese apoyo por la lucha por la verdad, que la, la, la, la, la, el gran. un gran tesoro de la revolución, es la verdad. Es la verdad. Por eso nos atacan con la mentira, porque nosotros ganamos con la verdad. Nosotros tenemos que avanzar en la verdad. Y claro, la verdad duele. Es decir, si yo digo que los. el gobierno de los Estados Unidos es el que provoca mayor desestabilización y muerte en el mundo, esa es una verdad que puede ser cuantificada, que puede ser demostrada, pero es una verdad que duele. Y entonces se bloquea, se cambia, se tergiversa. Y, y nosotros tenemos que seguir luchando por esa verdad, hermano. Gracias, de verdad, gracias a ustedes. Presidente, eh, quisiera saber su opinión sobre el tema... Integração latino-americana, porque há marchas, pero houve contramarchas também. Pero é importante que informe, porque se sí, há muita sonegação, muito silêncio sobre a realidade socioeconômica de Nicaragua, que não se conosce acá, Bne, em Brasília, e por isso queríamos saber como está o desenvolvimento social, econômico, humano de Nicaragua, las condiciones de producción, porque vimos recién que Nicaragua mandó una ayuda importante para Cuba en ese momento de dificultad. ¿Cuál es la situación actual socioeconómica de Nicaragua? Bueno, hermano, es importante decir con firmeza de que nosotros hemos retomado el rumbo de nuevo el rumbo que traíamos hacia el desarrollo. Hay que recordar que nuestro país es un país pequeño, un país eh, fundamentalmente agrícola. Este país tiene 6 millones y algo de habitantes, un país muy pequeño. Ahora tenemos... Eh, más de 130.000 kilómetros, antes teníamos 130.000, pero después del fallo de la corte eh, nos regresaron una parte de nuestro territorio y hemos aumentado. Eh, y ha sido un país que la revolución popular sandinista cambia totalmente, eh, la realidad del país. ¿Por qué? Porque a los pocos años nosotros pasamos de tener más del 40% de analfabetismo a pasar a un 12% de analfabetismo. Eso es lo que estamos hablando con la Jornada Nacional de Alfabetización, la Campaña Nacional de Alfabetización en los años 80. Entonces, eso cambió radicalmente la, la situación. Nuestro país comenzó a desarrollarse en los primeros años, después de 1979, hasta el punto de que este país eh, pasó. En este país solo ah, había un máximo de 6.000 trabajadores de la salud en todo el país. Y nosotros comenzamos con la revolución, pues comenzó, a crear escuelas de enfermería, abrió facultades de medicina, no solo era la de León que había antes, que es en el occidente del país, una de las ciudades más grandes, sino que también en Managua, y comenzó, y duplicamos, y después al final del periodo, de los 10 años, de los años 80, terminamos con 21.000 600 trabajadores de la salud. Eso fue lo que entregamos, es decir, multiplicamos por más de tres, tres y algo, el número de trabajadores. Eso cambió totalmente las condiciones de salud de nuestro pueblo, a pesar de la guerra de agresión. Este en un país que en medio de la guerra de agresión, a un precio de los dólares de mil no, de los años 80, pues de 1980, 80 tanto, eh, a dólares constantes de 1980 comprábamos 60 millones de dólares de medicamentos. En esta población que es bastante pequeña, es era alto y eso, los costos del medicamento en ese tiempo eran eh, más, más bajos que ahora, fue pues, relativamente más bajos. Entonces fue cambiando la situación a pesar de una guerra de agresión brutal. Pablo ¿Vos te acordás? Y, y perdóneme que yo le hago a Beto, digo, ¿vos te acordás? Porque me, le hago la referencia a Beto por la referencia de que estuvo por esto. Pero todos ustedes que han sido seguidores del, de, de nuestra revolución, ¿se acuerdan? ¿Qué no nos hicieron? Nos bloquearon totalmente. Pero no es que nos bloquearon, simplemente nos minaron los puertos, nos pusieron minas en los puertos para que no vinieran barcos. Nos atacaron y nos destruyeron los eh, almacenes, almacenamientos de combustible ¿verdad? Tanto en Puerto Sandino como en Corinto Es decir, es una guerra brutal Y yo no sé dónde tienen la moral que No tienen moral, acuérdense que toda esa guerra ¿verdad? Que ellos financiaron, que ellos empujaron La hicieron con dinero proveniente de las operaciones de narcotráfico es decir eso lo tiene que saber el pueblo cuando cuando un gobernante norteamericano cuando un yankee habla tenemos que saber que detrás de esa palabra están todas las mentiras es decir ellos agarran el dinero de las operaciones de tráfico de drogas y con eso financiaban la contra nicaragüense. La contra nicaragüense que eh, no era más que habían campesinos, muchos de ellos, que ahora están con el Frente Sandinista, aliados del Frente Sandinista como es el Partido de la Resistencia Nicaragüense, que es aliado del Frente Sandinista. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos di se dieron cuenta de la utilización y de la manipulación entonces eh, es muy importante que estemos claros de que este país nos lo dejaron destruido el somosismo. comenzamos a reconstruirlo y nos lo destruyeron los yanquis con su guerra de agresión y seguimos trabajando y lo terminaron de saquear los gobiernos neoliberales porque a pesar de la revolución, hermano, a pesar de la, de, de, de la guerra de agresión, la revolución mantuvo la educación gratuita los 10 años de los años 80 hasta 1990. Mantuvo la salud gratuita y con el medicamento gratuito. Mantuvo funcionando a pesar de toda el, la el ataque. Y después en el 90, entraron la, la, la, entró la señora Chamorro con todo el neoliberalismo, y para que tengan una idea, para muestra un botón, además de que las escuelas dejaron de ser gratuitas, inventaron una modelo que debe ser en todos los países que lo hicieron, porque eso es, es, es lo, lo que pasa. Un modelo de autonomía escolar, es decir, la escuela era autónoma, ¿y qué era autonomía escolar? Simple y sencillamente que no, ya el presupuesto nacional no daba a la escuela, sino que la escuela tenía que recoger para mantenerse. Eso significa cobro, eso significa que los padres comenzaron a tener en ese tiempo, una sensación, por primera vez, una sensación que no habían tenido, que es que si no daban lo que le llamaban cooperación, que era el pago, no le daban las notas y sacaban a los niños del colegio, de la escuela. Ese es el neoliberalismo. Y solo para comparación, nuestro país en ese tiempo, en los años 90, comenzó, crecíamos, teníamos una tasa de natalidad de las más altas de, de, de América Latina. Nosotros crecíamos entre 3.6 hasta comenzamos con 4% el crecimiento de la población y después eh, mantuvimos 3.6. Imagínense que los el número de trabajadores de la salud que les mencioné nunca se me ha olvidado porque fue exactamente lo que recibimos en el 2007. 21.600 trabajadores era la nómina del Ministerio de Salud que entregó la revolución en 1990, 21.600 trabajadores fue la nómina que recibió la revolución en su segunda etapa en el 2007 es decir, no hubo crecimiento de trabajadores, por lo tanto también desaparecieron las escuelas de enfermería desaparecieron todo lo que era estatal claro, se mantuvo una producción de recursos humanos privada ¿verdad? para que trabajaran privadamente y eh, eh, realmente lo que hubo fue un desamparo fue un desamparo porque el gasto público de salud para que veamos qué significó esto el gasto público de salud promedio en los últimos tres años del sandinismo para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes fue equivalente en dólares constantes a 135 millones de dólares anuales son cifras pequeñas para países pequeños, pero importantes. 135 millones de dólares anuales en el gasto público en los últimos tres años, el promedio de los últimos tres años de la revolución. La señora Chamorro, en el 1990, en un año, lo redujo a 70 millones de dólares. ¿Se imaginan lo que significa que se redujo el presupuesto de salud a la mitad de un año al otro. Esa es la medida neoliberal. Eso es como que nos quitaran el presupuesto de nuestra casa, cualquier cualquiera de nuestras casas, a la mitad, es decir, la mitad de la luz, la mitad del agua, la mitad la mitad de la comida, la mitad de los medicamentos. Fue brutal. Y comenzamos a volver a enrumbar hasta llegar al 2000 Siete. entonces ¿por qué toda esta explicación? para que tengamos una idea que entre el 2007 y el 2009 se sentaron las bases para comenzar a crecer en términos económicos entonces ¿qué se sentó? se, se fue, lo primero que se hizo fue mejorar todo lo que era la cobertura eléctrica eso fue lo primero que hicieron sin, sin, sin tener electricidad, sin tener energía, no hay forma de desarrollar un país eso lo sabemos todos pero lo que, no sabían, lo que no sabe la gente, lo que no sabemos porque no lo dicen es que los sandinistas encontramos en la segunda etapa apagones de 12 horas diario es decir nosotros teníamos efectivamente solo un promedio de 12 horas de aporte de energía esa era y, y se apagaba de pronto y gracias y ahora vuelvo a pensar en Telesur gracias lo primero que sucedió fue que gracias al comandante Hugo Chávez vinieron las primeras plantas para compensar y que no hubieran aparones plantas de emergencia, unas grandes plantas que usan búnker, plantas que, que, que son de energía, de combustible, pues, pero eran necesarias y comenzamos a estabilizar y se comenzó y comenzó el comandante Daniel a trabajar para ir cambiando la matriz energética y ahora tenemos 99 y algo de cobertura, 99% de cobertura de energía en el país, y de la cual la matriz ha venido cambiando y tenemos más del 60%, un poquito más del 60% con energía renovable. Es decir, venimos cambiando la matriz y eso nos permitió que en todo ese periodo, antes del 2018, creciéramos un promedio de 5.1% anual por 10 años. Eso crecimos, 5.1% anual. Entonces, y salimos mucho más rápido que todos los países cuando hubo aquel, aquel desplome, por, por cuando se dio los casos de, de la crisis del 2008 y toda esa burbuja que los sistemas capitalistas tienen. Entonces... Salimos mucho más rápido. Y llegamos al 2018, llegamos al 2018 con una estabilidad económica, con con eh, esos niveles de cobertura. Las carreteras de Nicaragua son las mejores carreteras de Centroamérica. Hoy. Eh, el hermano se puede acordar cómo eran. ¿Cómo nos dejó la guerra? Era un desastre. Era oscuro este país. Es decir, ahora es un país muy bonito. Claro, yo lo siento lindo, soy nicaragüense, sin duda, pero, pero noto la diferencia. Las carreteras son muy buenas y vamos avanzando. Ah, pero nos, nos, nos montaron. Nos montaron una guerra de nuevas dimensiones, donde no necesita una, una correlación de fuerza mayoritaria, lo que necesita una correlación en términos del baño de medios de noticias falsa y de medios de, comunica de comunicación brutal, que esa es en una nueva forma. Miren, fueron casi, si mal no recuerdo... En las dos semanas anteriores al 18 de abril del 2018, fueron más de 120 o 150 millones de mensajes, ¿verdad? Bañados de, de correos, Twitter, etcétera, bañando Nicaragua, bañando. Fueron, la mayoría salidos de los Estados Unidos. México, Guatemala y Colombia esos eran los orígenes de los mensajes, los twitters, las noticias falsas, todo, claro porque es toda una red que se reproduce ustedes saben mejor que yo porque son eh, especialistas en esto entonces ahora nosotros vamos de nuevo y este año estamos haciendo vamos ya a alcanzar el 4% nuevamente de crecimiento, después de qué? después del 2018 la las pérdidas fueron muy grandes fue pues destrucción, eh, muerte, paro de la economía Es decir, muy grandes las pérdidas Y además nos asesinaron a hermanos eh, nuestros Nos torturaron y todo Pero este país se recuperó Está recuperándose, va adelante Pero eso sí Nosotros no podemos, hermanos Y ahí donde les... Pedimos que nos comprendan Nosotros no podemos ceder No podemos dar para atrás ni un centímetro En lo que es la defensa de la soberanía El derecho a la autodeterminación Y el principio de no injerencia extranjera No podemos Es decir, esa debe de ser las bases Sobre el nuevo acuerdo que se puede tener Cualquier país, con cualquier país, con cualquier imperio, nosotros, para nosotros no hay grandes y pequeños, lo que hay es pueblos del mundo que podemos hermanarnos, pero esas bases son las que nos deben de sustentar. Y ahí vamos, vamos, creo que este año con la gracia de Dios está un invierno que no ha sido ni muy fuerte y tirando a un poco escaso, pero no ha sido sequía, y vamos a producir. Y gracias a Dios somos productores de alimentos, y sobre todo, y con esto termino, desarrollando, termino pues esta parte, siempre con ustedes lo que quieran, este, desarrollando un modelo propio de, económico, un modelo basado en economía familiar, comunitaria, asociativa, una economía eh, nuestra propia, la economía de nuestros ancestros, nada más que aplicando la tecnología. Y entonces vos ves qué bonito y seguramente ustedes tienen esa experiencia, como las familias van desarrollando sus propios modelos de negocio, sus propios, y ahí utilizan bien ¿verdad? la la tecnología para ofrecer sus y hacer los intercambios. Entonces se utiliza muy bien la tecnología, más bien la, la tecnología para el uso racional y el desarrollo del ser humano. Y ahí vamos. Y por eso es que tenemos posibilidades, ¿eh? y no solo porque tengamos posibilidades, tenemos la obligación de responderle a nuestros hermanos. Si es su hermano cubano, 60 años de bloqueo y nunca dejaron de apoyar al pueblo, a cualquier pueblo del mundo que lo necesitara. Hasta los pueblos donde su, los gobiernos eh, eran o han sido enemigos de ellos. Les recuerdo que para el terremoto de Managua en 1972, donde el gobierno era el gobierno somocista que había prestado el territorio nicaragüense para la invasión de Bahía Chino, que salió de Puerto Cabeza los primeros que vinieron y que pusieron un hospital de campaña en esta nuestra Managua fueron los hermanos cubanos eso no se puede olvidar nunca y por eso tenemos que estar ahí presentes muy bien Presidente, nós sentimos aqui entre hermanos, então se ele consulto se si podemos fazer mais duas perguntas, uma de Moisés e outra de Paulo, pode ser? Claro, do que tem que Roberto te eu estou sugerindo que você faça a pergunta, porque nós estamos caminhando já para o encerramento né? E eu acho que você podia fazer o encerramento para ele fazer as últimas palavras o que, que você acha? Tá vale. bem Podríamos ter tener otra oportunidad. Eh, Estoy muy grato. Paulo. Ok. Eh, presidente, le eh, eh, pedimos de común acuerdo acá, de común acuerdo. Estamos muy contentos, le agradecemos mucho por esa extraordinaria oportunidad de entrevistar un en hombre de su responsabilidad, de su historia, de su trayectoria, para los canales comunitarios que enfrenta la pelea con los grandes grupos corporativos que mienten contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela. Y vamos agradeciendo y le pedimos que, que haga sus últimas palabras con eh, ese balance de ese diálogo, del, por lo cual somos muy gratos y queremos seguir manteniendo un diálogo de cooperación informativa, la información que libera la información que integra Latinoamérica, la información que busca la soberanía informativa cultural. Usted tiene la, la palabra para hacer el cierre. Ok, había entendido que iban a hacer dos preguntas y que las iban a hacer en una sola vez. ¿O yo tengo yo... tiempo abrieron manos entiendo está. lo que significa el tiempo en televisión eh, pero eh, ahí me disculpan porque me emocioné mucho y me extendí pero es que yo quisiera eh, transmitirle todo lo que tengo y, y hacer, hacer poder aprovechar esta oportunidad pues, y, y ojalá no sea la, la única ni la última sea mucha. bueno, que no, quiero agradecer Realmente, darles la... Miren, que eh, cuando yo les agradezco primero la confianza y la disposición de apoyar y de creer en la Revolución Popular Sandinista. Lo han tenido siempre porque ustedes han sido acompañantes permanentes, militantes más bien de esta revolución sandinista por consiguiente de la revolución latinoamericana eh, creo que es muy importante estas oportunidades y se, y se las agradezco y tenemos que hacerlas como más sistemáticas, nosotros podemos transformarnos eh, mantener esta comunicación y ustedes me dicen esta asamblea eh, estos locales eh, todo estaría a la disposición de ustedes y siempre con la coordinación con Cancillería, la coordinación con el Frente, eh, eh, lo que ustedes necesiten, a quienes ustedes necesiten que estén eh, con, ante ustedes, ante sus televidentes. Eh, nosotros encantados, además se vuelve una necesidad, como lo dijimos al principio, necesitamos transmitir lo que está pasando necesitamos por eso nos emocionamos tanto porque necesitamos decir la, la, lo, lo que nosotros consideramos y lo que es eh, la verdad en nuestro país entonces yo les agradezco les agradezco a todos esto es un, una enorme oportunidad de llegar a Brasilia, a, a Río de Janeiro a Porto Alegre y en, en Porto Alegre vi que hay una radio que se llama Managua Managua, eh, Managua, Man. es un nombre indígena. Ah, sí, Managua. sí. sí aquí, aquí Managua también y significa eh, sí. que está rodeada de agua. Nosotros, en Managua, nuestro, nuestro, nuestra capital. Entonces, eh, realmente esto es importante para nosotros agradecerles y decirles, tengan seguridad que esta revolución... Es firme, es real Tiene que ser verdadera Es la única forma que aguante un embate Como el que tuvimos en el 2018 Con todo el baño de las mentiras Con toda la fuerza del imperio Y ahí estamos, continuamos avanzando Y vamos a luchar con nuestras leyes y con nuestras verdades Y para que nos ayuden a divulgar en este país, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer más bien, 28, entre el, ayer fue 28, ¿no? Entre el 28 sí. y el 2, son las inscripciones de los candidatos al próximo contienda electoral. O sea que hasta el día de ayer, que coincidió con el, el, el, el aniversario, el natalicio de nuestro comandante, Hugo Chávez ayer, hasta el, de tal forma de que antes de cualquier inscripción no, no, no nos dejemos de llevar por las mentiras de que los que están presos son candidatos, están presos los candidatos, cada candidato en este país hasta ahorita, y los que están presos son delincuentes. Son delincuentes de los que participaron en el 2018, de los que financiaron el 2018, pero nosotros ya eso lo dejamos atrás. Sin embargo, se les identificó, y eso hay que divulgarlo, se comenzaron a adaptar los hilos y se identificó que querían repetir la historia del golpe del 2018, el 7 de noviembre. Querían hacer la boliviana con todo el proceso electoral, para desacreditar el proceso electoral y dar un golpe de Estado. Eso no se puede permitir el pueblo nicaragüense. Así que la gran máxima que tenemos, lo que el yanqui diga, como una verdad, hay que verlo y leerlo al revés. Ellos siempre están con la mentira porque siempre están al acecho de nuestros países, de nuestros territorios. De nuestras posibilidades. Así que, hermano, muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias, presidente eh, Gustavo Porras. Fue realmente una aula muy extraordinaria para nosotros, una entrevista histórica. Queremos agradecer también la embajadora de, de Nicaragua en Brasil, eh, Lorena Martínez, que ha facilitado esa posibilidad de tenerlo acá para nuestra audiencia, y es saber esta realidad que los medios de Brasil ocultan, sonegan, desinforman, pero es una realidad de una revolución que avanza, que gracias. se confundirá con el voto popular. Eso es muchísimo importante. Muchas gracias, muy obrigado, presidente Gustavo Porras. Adelante, hermano. Adelante. Chao, chao, chao. Gracias. Muchas gracias.